Gracias a nuestros amigos, seguidores del día, a esta hora de la noche nos conectamos desde algún lugar, desde la capital fluminense, provincia de Los Ríos, estamos con el prefecto de Los Ríos, Johnny Terán Salcedo, donde vamos a dialogar, el eh, tema prácticamente coyuntura política, vivimos en el Ecuador y en la provincia de Los Ríos, no es la excepción, en el tema propio de cómo se está desarrollando el proceso ¿no? de los últimos días de inscripciones, también a propósito de este 20... 20 de, de septiembre, ¿no? Culmina este proceso de selección. Hay movimiento, hay mucha bulla allá en la provincia de Los Ríos. Eh, perfecto, entendemos también que usted va a la reelección. primeramente le damos la bienvenida. Saludos, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, bueno, buenas noches, don Guido Bricio. Gracias por la, esta importante entrevista a través de su importante medio al día.com. Quiero también agradecer a, a El Valle del Café y a su dueña. Mario Valle por permitirnos estar aquí en, en este día en la ciudad de sí, Y bueno, viviendo ya un ambiente también electoral, electoral ¿no? festivo, porque vienen las fiestas de las Mercedes, vienen las fiestas de la provincia. Se acaba de... Navidad, viene año nuevo. Un saludo para todos. Bueno, gracias a nuestros amigos, ¿no? Estamos en este Hablando con el prefecto de los ríos, bueno, ingeniero, eh, yo literal, este tema de las elecciones, sin duda, eh, vamos a entrar al grano de una vez. Eh, bueno, hay una reelección suya en, en política, entendemos que ha sido, por, eh, ha sido diputado, ha sido asambleísta, tres veces alcalde de la capital de los ríos, Babahoyo, electo prefecto de los ríos, pues en los últimos el año 2019, hoy busca una reelección que lo motiva. ¿Cómo lo proyecta usted nuevamente tomar esta decisión para incursionar en la prefectura de los Aguaspello? Bueno, a pesar de que tuvimos, eh, esta ha sido la etapa más dura para los gobiernos y especialmente los gobiernos seccionales. Tuvimos más de dos años de pandemia, hemos tenido penalizaciones, hemos tenido gobiernos muy débiles. Unos que terminaban su ejercicio de los cuatro años y otros que de nuevo comenzaban. Eh, ha sido una etapa muy dura para nosotros, pero en todo caso cumplimos, cumplimos eh, con vías, con carreteras, con sistemas de riego, con, con tecnología, con ayudar a los emprendedores, ayudar a, a los empresarios y a toda una dinámica provincial, porque fuimos la primera provincia, después de la pandemia se recuperó más rápido en sus actividades y nunca paramos, porque en tiempo de pandemia... ...en lugar de exportar menos, exportamos más... ...llegamos a los 2 millones en exportaciones de nuestros productos... ...banano, cacao, maíz, café... ...y todos estos productos que son emblemáticos de la provincia... ...pero siempre, siempre queda ahí un saborcito de que se puede haber hecho más... ...yo soy una persona que apenas estoy llegando a, a una meta que me trazo... ...estoy pensando en la otra... ...y hay cosas importantes que se tienen que realizar... ...y sobre todo mejorar cada día más la infraestructura vial de la provincia de los ríos eh, posiblemente con lo que hemos hecho las vías que hemos construido nuevas que hemos terminado asfaltadas, las que estamos en este momento ejecutando y las que estamos nosotros en este momento contratando, hasta diciembre vamos a llegar a 400 kilómetros que es un atraso una, una, una muy alto eh, sin duda de lo que he revisado el portal de compras públicas, la provincia de los ríos es la que más kilómetros de carreteras nuevas ha hecho en estos casi tres años y medio, cuatro años. Pero siempre, siempre hay retos y estoy para asumirlos. Eh, hay una alta valoración de la institución, de la prefectura, no del prefecto Johnny Terán, sino de toda la institución. Y ese respaldo que hay en este momento de, de la ciudadanía Riocense me motivó y motivó a, a nuestra organización. ...política a que vaya por un nuevo periodo. Eso básicamente es lo, lo esencial o lo fundamental de aquello. Bueno, eh, para nuestros amigos, muchas gracias a quienes nos ven... ...a esta hora de la noche, ¿no? Es importante ¿no? Eh, conocer a profundidad, ¿no? Entendemos que previo a las intuiciones que se está dando... ...bueno, y que termina el 20, se dieron algunas cosas... Eh, ...perfecto, pero antes de, de tocar estos temas sensibles... ...dentro de la provincia de los Ríos, ¿cómo queda estructurada... Entendemos que ha habido algunos cambios, decisiones que ha tomado usted dentro de la coyuntura política en escoger los candidatos a las vocalías, eh, los candidatos a las alcaldías, cómo lo elige, cómo lo, lo coge la organización, ¿no? Entendemos que siempre la lógica, los números, las encuestas, la gestión de cada uno de los líderes sociales, de cada uno que representan las 17 parroquias... ...de la provincia de Los Ríos, ¿cómo se coge a esos candidatos? Bueno, primero que nuestra organización, y, y el caso que no la represento, hay una presidenta de, de nuestra organización aquí en la provincia de Los Ríos, pero nosotros hemos sido por años de una sola línea. Desde Ya voy a cumplir 29 años de que entré en la actividad política y siempre me he mantenido en una sola línea. ¿no? Pero asimismo como estoy en una sola línea, tenemos siempre abierto todo ...nuestro espacio para sumar a las mejores mujeres y hombres... ...y es lo que normalmente hacemos... ...siempre que se vienen estos procesos electorales... ...hacemos valoraciones... Eh, ...vemos... Eh, ...preferencias electorales... Eh, ...analizamos el perfil... ...y la historia de cada persona... ...y ante todas esas valoraciones... ...se deciden las candidaturas... ...unas han podido ir a la reelección ...otras... Eh, ...los números y las aceptaciones ciudadanas... ...no les han dado para... Para seguir en este caso, hemos sumado también eh, una alcaldesa de, de otra organización a nuestra línea y eso es lo que nos da la fortaleza, que, que somos un grupo muy bien organizado, eh, trabajamos como equipo y siempre tenemos una facilidad para tener nuestros aliados y de esa manera hemos logrado ya tener todas las listas y de acuerdo al cumplimiento de cada paso se van inscribiendo en el Consejo Nacional Electoral. Bueno, sin duda, sin duda todo esto, eh, señor prefecto, usted, usted mencionó, usted mencionó algo oh, interesante en este tema. Algunos no le daban los números. Esto, por ejemplo, y le cito el caso de Quevedo, de Quevedo, donde estaba el tema con el actual alcalde, eh, la vicealcaldesa, estaba en, en bababoyo con el doctor Germán. Tenemos a un César Troya. Y también estaba pues, Johnny Terán, o vestido de amarillo, que ganaron las elecciones 2019 con Rafael Sánchez en Ventanas y vemos que ahora tiene pues otros líderes que van a incursionar en, en las alcaldías. Correcto, esa es la, esa es la, la decisión que se toma en base a las colaboraciones que, que se han dado. ¿no? Y quiero un poco hacerle conocer de que... Los otros movimientos o grupos que se han armado y que, que un poco obedecen a acuerdos, se suman partidos y todo eso, no han hecho cambios mucho más profundos, sino que han tenido poco interés en la ciudadanía, por eso no se sabe. Pero en, cambio, en el caso de nosotros, las expectativas han estado centradas en nuestra organización y hay cosas que son normales en, en política, pero que han tenido mayor connotación en la provincia de Los Ríos. Eh, en el caso específicamente que me habló de Quevedo El alcalde John Salcedo ya no puede ir por otra reelección Ya cumplió dos eh, elecciones no consecutivas Ya la constitución no lo deja Estábamos tratando tratando de hacer una nueva alianza Porque ellos no son de nuestra organización Tuvieron una alianza por con, con 120. 120 Pero lamentablemente no se pudo dar esa alianza Y al no darse la alianza tuvimos que buscar otras alianzas, y en este caso fue Alfonso Texidor está muy bien valorado en Quevedo, que las elecciones pasadas, casi hubo un empate técnico entre John Salcedo y él, pero él siguió trabajando no, no es mayor, siguió trabajando y ahora está tiene un altísimo respaldo de los quevedos, y miren eh, yo le dije a, a, a mi organización política que dejemos que todos se inscriban a mí me objetaron mi candidatura eh, este grupo de, de, unir? de unir de unir, de unir, estas son la mezcla pues no, de, de todos estos virados virados, se suma de un partido de otro, ellos juegan a estar con todos los gobiernos viene Lucio, están con Lucio viene Agdalá, están con Agdalá viene Alfredo Palacio, están con Alfredo Palacio viene Correa, están con Correa viene Lenin, están con Lenín y ahora son lacistas, se unen a través de lazo para eso, y se han unido casi todos y objetaron mi candidatura Pese a que a mí no tenían forma de objetarme porque siempre he estado en una sola organización. Eh, objetaron la candidatura de Alfonso Teisidor. Y hace unos momentos, antes de venir a, a tener esta entrevista, ya impugnaron la candidatura de ellos. De oh. Teisidor, en de La misma organización. O sea que esto eso le demuestra que ellos son perdedores antes de ser candidatos. Porque nosotros tenemos la libertad de que sean candidatos los que tengan que ser. Y, y decirle que la ley cambió totalmente ahora. Antes usted simplemente, faltando pocos días, llenaba una cartilla, ponía el nombre del candidato, su número de cédula, su fotografía y, ya y se inscribía. Y una vez que le aprobaban la inscripción, en 45 días aproximadamente habían elecciones. Ahora una vez que se aprueban las candidaturas, después del 20 de este mes, faltan cinco meses todavía. Una barbaridad jurídica esa reforma. Te gaste, Tremendo desgaste para los candidatos. de cinco meses expuestos. Cinco meses que se vive una incertidumbre en un país. Porque los municipios, los concejales, unas parroquiales, prefecturas, mueven también la economía local. Y eso crea una gran incertidumbre. Esta barbaridad de tener los cinco meses expuestos a todo. Yo quisiera que los que quieran sean candidatos, pero sí les puedo decir que acabaron de impugnar a Alfonso Alfonso Isidoro. Eso, eso se llama una sola cosa, tienen miedo. No hay otra respuesta. ¿Y bueno, ¿sabe cuál es el argumento de la impugnación? Desconozco. Ya el Consejo, la Junta Electoral Provincial, se las negó a través de un informe jurídico-técnico. Y ahora han hecho otra nueva. Y esto lo que tratan es desequilibrar las cosas. Pero, en todo caso, aquí se gana con los votos y se gana con el apoyo de la voluntad popular. Y esa sí la tenemos todos nosotros. Este es un gran equipo que va a triunfar en estas elecciones, pero de la misma manera le, de, le deseo suerte a todos los candidatos. Y espero que esta campaña no esté envuelta como la anterior en, en ofensas, en odios, en temores, en amenazas como la que nos tocó vivir años atrás. Bien, gracias a nuestros amigos, seguimos dialogando con el respecto de los ríos, tocando temas de coyuntura política en este momento que vivimos, momentos álgidos de decisiones, de impugnaciones, de inscripciones, y sobre todo mirando eh, algunos el futuro, el mañana, no, llegar al poder, entendiendo siempre que el soberano, el pueblo, quienes nos ven, tienen las decisiones de tomar y elegir a lo mejor. ...hombres y mujeres previsto por las elecciones seccionales para este 5 de febrero año 2023. perfecto en el tema de Babahoyo vemos a un César Troya, los números, entendemos que ya se corría la voz, que que la C iba a haber pues, un, una alianza también ahí con el movimiento. Sí, bueno, eh, César Troya no, no es un desconocido para nuestra organización. Eh, él, como persona, muchas ocasiones me apoyó a mí en... En algunas elecciones eh, y siempre hemos tenido una, una, una muy buena relación. Estuvimos valorando, valorando la situación de Baboyo y haciendo ver de que, que no, no somos un grupo cerrado, somos un grupo muy abierto, muy abierto. Él tenía muy buenas, tiene muy buenas eh, opciones electorales, está muy por encima de las preferencias electorales de los demás candidatos. Es una persona conocida y cercana y decidió la organización sumarlo a nuestras listas y sobre todo hay una situación que no todos entienden que la ley cambió y ahora usted tiene que cumplir con temas de género de edades y de representaciones no solamente eso, cosa que usted tiene que en las listas llevar mujeres, hombres, cumplir con menores de 29 años que es a veces es difícil los, los, los jóvenes no quieren participar, los jóvenes tienen ahora otro, otro sistema de, de, de vida que posiblemente no les interesa, no les interesa, no les interesa mucho, interesa. aparentemente, la y de esa manera nosotros hicimos un esquema provincial de alianzas, unas alianzas, otras no, por decirle, en el caso de prefectura, en el caso de, de Valencia, en el caso de Montalvo, no hicimos alianzas. Estaba estructurado no hacer alianzas, porque tenemos que cumplir también una cantidad de mujeres, hombres y menores de 29 años también a nivel nacional no solamente que estén en las listas sino que encabecen listas de alcaldes, de prefectos de concejales, de juntas parroquiales y armamos mediante ese esquema nosotros la estructuración de nuestra lista cosa que eh, había municipios o ciudades o cantones donde tenía que ser mujeres, se escogía mujeres y tenemos que buscar en ese cantón la mujer mejor valorada o el joven sea mujer o hombre, menos 29 años. Cosa que este ha sido un tema sumamente más complejo. Por eso todavía no creo que a nivel de la Junta Electoral de los Ríos no debe estar inscrita ni el 30% de todos los candidatos que van a, van a terciar para las próximas elecciones. Bueno, sin duda eh, son los retos, ¿no? Y, y sobre todo en el tema propio de, de este tema que usted menciona, realmente va a haber un desgaste. Tal vez se va a gastar mucha más plata, no va, no va a alcanzar la plata porque... Cuando se es candidato vienen, vienen pues, la comunidad, viene a pedir algún tipo de regalía, de, de, de donaciones propiamente, y esto de desgaste sin duda pues va a traer cola ¿no? al final de las elecciones, porque llega, llega Navidad, eh, llega fin de año y recién empieza las, la campaña, el, el 2 de enero. Vea, Guido, esto es como cuando hay esas maratón de 6 kilómetros, esta es una de 40 kilómetros. Pensé o sea que a muchos candidatos de las distintas dignidades les he dicho: vayan espacio, vayan espacio que tenemos prisa. ¿no? Porque es una campaña sumamente larga, desgastadora y que no tiene ningún sentido haber hecho una reforma a la ley de esa forma. Porque en otros años había superado todo esto. Sí, el... y hay algo que a mí siempre me molestó, créanme, me ha molestado muchísimo. Estuve estaba queriendo plantear un. en la Corte Constitucional un derecho que le asiste a los ciudadanos, que eliminaron en esa misma ley, eliminaron esa misma, misma ley, ser electos en lista, pero de forma individual. Entonces que usted, los candidatos a concejales, son, por decirle, en, en, en Babaoyo son nueve, urbanos y rurales, sí, pero el ciudadano tenía la posibilidad de votar individualmente por uno de estos. Otra, otra lista, otra lista, escoger nombres Exacto, sí. si tenías tres opciones rurales podías escoger tres opciones si tenías en como en algunas ciudades cinco opciones urbanas tenías cinco opciones pero eso eso lo único que ha conseguido es que se haga la plancha y la plancha le interesan algunos para encubrir ahí como la plancha de cangrejo que te meten un el cangrejo, bueno el, malo, ¿eh? el bueno y el malo ¿sí? y eso eso fue terrible y hay y hay, y hay ejemplos aquí en Babahoyo. Hubo un candidato que estaba en el último lugar. A mí también un candidato que estuvo en la Junta Parroquial en el último lugar y quedó primero. Porque el ciudadano tenía la posibilidad Recibió más votos. de decidir por quién votar. ¿Votaba una plancha, o sea, la lista completa, o votaba individualmente? Y eso lo eliminaron con esta ley. O sea que eso fue terrible, terrible. Todavía no, no, no me quito esa posibilidad de demandar a aquellos ante la Corte Constitucional para que devuelvan al ciudadano esa la posibilidad, esa este posibilidad así es, porque está en la Constitución y se burlaron de la Constitución haciendo una reforma. Bueno, esto sí, yo recuerdo muchos casos en Puerto Pechiche, ¿no? El que estaba último, recuerdo el señor Tyron, Tyron Linus, y él lo escogieron para rellenar la lista, ¿no? Y resulta que él fue electo presidente, el más votado en esa comunidad en que todo el mundo se sorprendió. Pero la gente lo había escogido él porque él había estado en contacto, ¿no? El presidente en aquel momento no hacía sus actividades y él delegaba, él era el conseje de la Junta Parroquial de Puerto Pechicha. Esa es una anécdota que he conocido, ¿no? Pero la comunidad vio que aquel hombre, el señor Tyron, se involucró, se conectó con la comunidad y fue electo. Y, y el que era presidente quedó vicepresidente. No, y hay, hay cosas tal vez así muy importantes como esta, que todos tienen posibilidades, de que en este caso es más difícil encontrar buenos candidatos porque nadie quiere estar a la cola porque no se, no se valora el sacrificio que hace cada candidatura pero bueno, habrá tiempo, habrá tiempo de hacer reformas de, de objetar esto ante la corte constitucional y devolverle ese derecho al, al elector porque de, es un derecho que se constitucionalmente de elegir al que le parezca, así es ¿Y así? elegir entre listas entre, entre, digamos entre listas pero entre... Los personajes, ¿no? Y así tiene que ser siempre. Bueno, gracias a nuestros amigos. Seguimos dialogando con el respecto en el tema coyuntura política. Seguramente ah, va a haber mucha comunidad, no, Las, la ciudadanía que estamos dialogando este tema. Ventana. Muchos sorprendieron que ya no va el señor Rafael Sánchez, señor Terán, que va con otro a correr con otro candidato. ¿Qué pasó allí? A ver. Bueno, primero hay que dejar bien establecido que el señor Rafael Sánchez estuvo de aliado de nosotros en las elecciones pasadas. Oh, ya fue un aliado. ¿no? Sí, eso le ayudó, más los votos de él, más de que nosotros pusimos a ganar la alcaldía. La alcaldía. Sí, pero lamentablemente en esta segunda ocasión, esos resultados ante la opinión del ciudadano no eran muy favorables. Y nosotros no teníamos ningún compromiso en ese sentido, porque no era, si hubiera sido un afiliado al partido como lo es, Celso Fuertes, como es María Lucho, Cristina, Lucho Zambrano. Lucho Zambrano, las cosas son distintas. Era un aliado y vimos una mejor opción, la valoramos por muchas ocasiones. Y, y no solamente eso, sino que siempre nuestra organización está conversando con las autoridades y le dije, corrijan esto, corrijan lo de acá, mejoren aquí, siempre dando recomendaciones. ¿No? Y cuando esas recomendaciones no se cumplen, ahí están los resultados. La gente le quite el respaldo a las personas. ¿sí? Y como nosotros tenemos la libertad de que no era un afiliado del partido, sino un aliado, decidimos una mejor opción. ¿No había ese compromiso de pronto? No, no, ¿no? había ese mayor compromiso. ¿no? Sí, sí, apenados porque hubiéramos querido que esté bien. Es decir, lo que usted está pues, un poco explicando y para que la comunidad lo entienda en este tema aquí no hay digamos ese tema de que bueno eres mi pana, te llevo no importa que no tengas los votos sino el trabajo, el liderazgo de aquel individuo para ser escogido para una representación así es y sobre todo no solamente valoramos de que de que tenga una intención de votos sino que también vemos su vida atrás su comportamiento eh, su educación su, su formación, su, su trayectoria Sí, porque a veces estos estos nos causan a veces este, algunas sorpresas pero en todo caso en todo caso lo que hemos hecho es tratar de llevar a las mejores mujeres y hombres en también eh, un tema un tema bueno yo recorro bastante a la provincia de los ríos y hemos visto que usted conquistó parroquiales como el caso de antonio mayor con el joven signet Palazos, de william también participando por la alcaldía de Baba, que él era presidente del Parroquial de Baba. Esto buscando también representatividad en el tema de la ruralidad. Siempre, o sea, no, no estamos cerrados nosotros a nadie. Si, eh, si vemos una persona que está haciendo un buen trabajo, que está bien valorado dentro de su comunidad, que no tiene, no tiene ningún problema de corrupción, de mal comportamiento nosotros indudablemente lo traemos hacia nuestro equipo para que para que sea parte de, de, de esta organización. Y, y de esa manera hemos algunos presidentes de juntas parroquiales, lo mismo en Esperanza, sucede lo mismo, eh, otros que se han ratificado de las juntas parroquiales, y, pero es en base a su desempeño. Y una valoración permanente, nosotros estamos siempre analizando, estudiando y escuchando a la gente, que es lo que más me gusta. Al inicio, cuando decidí tomar el reto de ir a una candidatura a la prefectura, probablemente no conocía la provincia como la conozco ahora. Ahora que la recorro diariamente, tengo mucha más cercanía con, con otros cantones, especialmente en la parte rural, eh, hemos tenido como organización mayor información para tomar las decisiones que hemos tomado ahora. Gracias a nuestros amigos. Seguimos ya en este diálogo con el prefecto de Los Ríos, Johnny Terán, sobre todo en el tema de análisis político, ¿no? donde se están tomando decisiones importantes, donde ya estamos a pocos días a determinar lo que son las inscripciones. Bueno, ahora ha sido de forma virtual, ¿no? Y entendemos que también eh, lo hacen luego masivamente de una forma para bueno, presentar sus candidatos. En tema de la provincia de Los Ríos, señor prefecto, eh, usted ha venido, pues... Eh, Digo yo, a veces, eh, manejando el tema de la provincia, por ejemplo, con su binomio, ¿no? vemos que ahora tenía una doctora, eh, alguien decía por allí no que el prefecto andaba buscando alguien que no sea reina y alguien que no sea pelucona en el tema de su binomio. Se escuchaban las voces por allí hasta que apareció eh, la, la candidata Díaz, ¿no? Sí, la doctora Mayra Díaz, Mayra Díaz. Sí, una joven profesional quevedeña, que revisamos su, su trayectoria, su vida y vimos que era un buen elemento para representarnos y que también tiene un gran potencial de, de darnos una respuesta, una respuesta muy buena en el tema electoral en, en la parte donde es más conocida, que es Quevedo, Valencia, Mocache, Buena Fe y de esa manera entre los dos complementar una buena candidatura. Perfecto, le consulto, no puedo dejar de preguntar, seguramente la gente de Quevedo pregunta, ¿no? ¿qué pasó con Joachim Ki, que no, no pudieron trabajar de una forma como lo hacen generalmente todas las viceprefecturas? Mire, yo le, yo le contesto algo, ¿no? Un poco, eh, yo tengo una forma de, de, de, de ver las cosas y de hacerlas. Usted me va a escuchar ahora. ...me va a escuchar lo que dije hace 30 años... ...cuando me inicié en, en política... ...me puede escuchar hace 5 años atrás... 2 años atrás, usted me conoce muy bien... ...y yo no digo hoy una cosa y mañana digo otra... ...porque hoy eres bueno, mañana eres malo... ...cuando estás conmigo eres bueno... ...cuando no estás conmigo eres malo, ¿no? Sí, y en el caso de escoger... ...cuando yo tomé esa decisión... ...fue una decisión personal... ...cuando también organizo mi equipo de trabajo para representar a la provincia, organizo mi equipo de trabajo en mi labor de mediano empresario o pequeño empresario de la provincia de Los Ríos, y alguien me falla, yo no le echo la culpa al que me falla, sí, yo no le echo la culpa a, a la señorita que usted mencionó, yo soy el responsable, porque yo fui quien la escogí. Y he tenido que hacer lo posible para que eso a la provincia de Los Ríos no afecte nada, porque están las carreteras, están los sistemas de riego, están los puentes está el servicio la capacitación ¿Sí? se, logró, se logró que ese tema no afecte el buen desempeño de la institución es una institución y siempre cuando hay administrado instituciones no han tenido escándalos no han tenido problemas y esas diferencias que existieron que, existieron, que fueron realmente no tuvieron ningún sentido ¿sí? no han afectado al al desempeño que hemos tenido como, como prefectura y como institución. Bueno, sin duda, no, eh, seguimos dialogando en este tema. Ahora, que justamente su binomio, la doctora no, de Díaz, que es también una mujer del norte de la ciudad de Quevedo, eh, ¿cómo ha llegado la gestión en el tema de la prefectura con el norte de la provincia? Que generalmente a veces existe esa división, que, que es del sur, que es del norte, ¿cómo debido a esa unificación dentro de la provincia de Los Ríos? Mire, yo le voy a decir una cosa. A mí me ha tocado ser alcalde con prefectos del sur o de babahoyo y a mí me ha tocado ser alcalde con prefectos de Valencia o del norte de la provincia, ¿no? Y siempre se hacía creer, cuando era del sur, que en el sur se estaba haciendo todo y que en el norte no estaba haciendo nada. Pasaba siempre. Sí. Ahora, con un prefecto del norte, decían que en el norte se está haciendo todo y en el sur no se está haciendo nada. Bueno, las dos cosas. Pero ahora que llegué a ser perfecto, me di cuenta que era mentira, que no se estaba haciendo nada en ninguna parte. Mire, y le puedo dar clarísimos ejemplos. Usted es un, un periodista que recorre, y por eso es el éxito de su, de, de su medio de comunicación, de que en Valencia, cuando tuvieron todo... Tuvieron alcaldías, tuvieron prefecturas, tuvieron gobiernos donde había un, una cantidad de recursos que hacían falta proyectos para contratar obra. Todas las obras más importantes de Valencia le hemos construido nosotros. Y ahí están las pruebas. Más de 40 kilómetros de vías no las tenía Valencia. De Valencia, Valencia ciudad, se llegaba dos kilómetros al río y no había cómo cruzar. La mitad de Valencia aislada. Nosotros hicimos ahí un puente de 145 metros. Estamos tratando de hacer el otro puente ya. Estamos tratando de tener una carretera segura desde Valencia hasta Fumisa. Sí, tenemos toda la conexión por la parte norte de la ciudad, desde Quevedo hacia Valencia y estamos ya en este momento terminando algunos tramos. Y estamos dando a la Valencia un polideportivo, porque Valencia es una ciudad... ...donde se hay canchas de fútbol en algunas partes... ...pero a los jóvenes les gusta el deporte individual... ...y les estamos haciendo un polideportivo que nunca en su vida lo habían tenido... ...ni lo habían soñado... ...y se lo, se lo estamos haciendo... ...y les puedo nombrar muchísimas cosas... Cosas que eso de ahí... ...era un fantasma de que el sur y el norte... ¿no? ...porque yo cuando estaba de alcalde de Babahoyo, ...por acá tampoco veía nada... ...cuando tenía un prefecto del norte no veía nada... ...cuando tenía un prefecto del sur tampoco veía casi nada... O Entonces sea, ¿Qué es lo que hice? Aquí hicimos una regla, una ecuación entre población, extensión y necesidades. Y en base a eso hemos valorado una cantidad de recursos que deben de invertirse en cada cantón. Y hemos podido hemos podido llegar bien. Tal vez tal vez no seamos eh, complacientes en todo lo que quisieran, pero hemos sido justos con los 13 cantones. Y ha existido cantones, cantones que realmente era penoso la realidad que se vivía. En Valencia, San Pablo, hay un recinto que no había cómo llegar. Había un pequeño sendero de, de tierra y le hicimos un carretero y no hay conexión a internet, no hay electricidad, no hay telefonía, no hay nada. ¿Sí? Y es un, es un pequeño pueblo aislado del desarrollo. Usted va allá y piensa que está en el siglo XIX. Y ya estoy tratando de hacer un convenio con... SENEL, ojalá se dejen ayudar, porque son muy complicados, no hacen ni dejan hacer, para llevarle electrificación a este sector. O sea que con esas cosas yo le demuestro que, que en el fondo, en el fondo, eso fue el gran cuento. El de aquí decía que hacía allá y el de allá que hacía acá. Y al final no hacían nada. Esa es la realidad de nuestra provincia. Porque cuando llegué a la provincia, apenas el 18% de las carreteras de la provincia de Los Ríos eran asfaltadas. No puede ser una provincia en el centro que conecta con la conexión entre la sierra y la costa, donde sale la mayor producción agrícola de exportación, tenga únicamente el 18% de carreteras afrontadas, y que carreteras totalmente destruidas. Y esa realidad es la que estamos cambiando. Y no queremos, por ningún concepto, que ningún alcalde, ninguna población sienta que estás haciendo más aquí, estás haciendo más acá. Mire que comenzamos también que han faltado los, las 17 parroquias rurales, las 17. Yo hice un, pro, un programa de asfaltado para las 17 parroquias rurales. Lo no dejé por igual, población y cantidad de kilómetros de calles asfaltadas. Y en el caso del de, de cantón Babahoyo, no asfalté ni Pimocha ni Caracol. ¿Por qué? Porque a cada uno les estoy dando millón y medio de dólares en relleno hidráulico. He compensado lo económico en relleno hidráulico y he tenido que marginar darles asfaltados para tratar de ser justo. En las inversiones y que nadie se sienta, nadie se sienta de que, que no se lo ha atendido. Y el tema del relleno, sobre todo para Caracol, ¿no? que ya mismo cumple pues, medio milenio, ¿no? 500 años de historia, 480 años de historia que va a cumplir Caracol, y es una parroquia que ha, ha crecido tan lentamente en la historia del Ecuador y es una de las parroquias más antiguas donde su población vivía o vive todavía ¿no? en ese tema del, del pantano, de agua. De una insalubridad tremenda en ese lugar. Claro, ahí existe el reloj público más antiguo del Ecuador, justamente en Caracol. Y ahora le estamos haciendo el relleno hidráulico justamente a Caracol. Pero una vez que termine el relleno hidráulico, pensaremos en asfaltar de sus calles, pero estamos haciendo carreteras muy importantes para el sector. Hablaba yo, justamente estuve recorriendo Caracol y mencionaban a algunos pobladores que no había sido promesa de campaña el tema del relleno en Caracol no fue mía de campaña como perfecto, pero como alcalde siempre quise hacerlo, pero no tenía la competencia y hubo un presidente que aquí en Bajoyo dijo que no iba a hacer el relleno hidráulico para Bajoyo, y que no se olviden las personas que no iba a hacer el relleno hidráulico para Bajoyo ni lo iba a dejar hacer y muchos que ahora están de candidatos y que caminan en el relleno una señora me dijo, yo los quiero ver ahora cuando me vengan a pedir el voto, caminando en su relleno hidráulico, señor Terán, los estoy esperando, porque festejaron, cuando después de un terremoto, en lugar de venirnos a ayudar a Babahoyo, en lugar de ser solidarios, nos militarizaron todo el bypass, sí. no crea que es por gusto que la gente nos respalda, militarizaron todo el bypass, mientras, mientras las raciones alimenticias que venían a, a Babahoyo ...después del terremoto que pasamos... ...se las llevaban a... ...se las llevaban a Manaví... ...que también las necesitaban... ...pero era para nosotros que enviaban... ...enviaban esas raciones... ...militarizaron el bypass... ...y no querían dejar que... ...el municipio vaya a ayudar a su gente... ...y a mí me... ...me denunciaron la fiscalía... ...me dijeron que me iban a meter preso... ...pero ahí estuvimos... ...ahí estuvimos luchando con todas las personas... ...y como me dijo el otro día que estuve recorriendo... ...el relleno del que ...me dijo por aquí han de venir... Tengo las fotos de ellos. Me han de venir a pedir el voto. Y todos estos ahora son candidatos, imagínense. Y querían declarar esa zona, zona, zona protegida, ¿no? Sí, eh, en, una, en una ciudad imaginaria iban a sacar a cerca de 2.500 familias a llevarlas a una ciudad imaginaria. Y hubo, hubo gente que festejó eso. No sabe lo que ha sufrido toda la gente de Babahoyo en el tema de no tener servicios como lo que significa ahora tener su relleno hidráulico. Para nuestros amigos seguidores al día estamos ya casi en la parte final en este diálogo con el prefecto de Los Ríos donde básicamente hablamos un poco de proyecciones, de la, lo, los antecedentes, ¿no? el pasado, el presente y lo que vendrá tal vez en el futuro. Prefecto, sin duda, usted ha venido recorriendo la provincia de Los Ríos y bueno, mencionó que la conoce con mayor profundidad ¿no? en este tema propio de las necesidades propias que tiene la comunidad creemos que ya estamos pisando, bordeando ya, o no sé, sobrepasando cuál es la posición de acuerdo al censo que nos dé ahora en este año que va a haber, pero Los Ríos pues estaba por 800 mil habitantes en el año 2011. Pienso, pienso que Los Ríos va a estar muy cerca a un millón de habitantes. Por eso mismo hago un llamado también a los alcaldes, nosotros también lo vamos a hacer, de darle todas las facilidades al INEP para que recorra los sectores rurales. Porque Babaoyo no tiene 150 mil, habitantes Tiene cerca de 100 personas en el sector rural Quevedo no tiene 180 habitantes, 200 000. Quevedo tiene por lo menos 240.000 habitantes Y así le puedo decir Muchísimas ciudades y sectores rurales ¿Cómo buena buena fe ha fe? crecido increíblemente sí. Porque esta es una tierra de oportunidades Esta es una tierra de trabajo Pero asimismo, Una de las cosas que más me llevó a decidirme, irme de prefecto, estando tranquilo como alcalde, porque no tenía mayor problema, fue la inequidad que se vive. Mire, yo soy, toda la vida he sido del Partido Social Cristiano y soy un hombre muy liberal. No me gusta hablar de ideologías, de comunismo, de socialismo, de derecha, de izquierda. Se tiene que hacer lo que se tiene que hacer en beneficio de la población. Pero una cosa que sucedió en los ríos, esta provincia... ...que tiene 700.000 hectáreas de cultivo... ...700.000 hectáreas es el, el, el, el, el, el, el área geográfica de la provincia del Río... ...y si lo trasladamos a cuadras, un millón de cuadras aproximadamente... ...usted sabe que el 15% de los agricultores... ...y de las empresas agrícolas de la provincia del Río... ...concentran el 85% de la tierra cultivable de la provincia del Río... ...y cerca y más del 85% de los agricultores medianos y pequeños apenas tienen el 15% de la tierra porque no ha, habido, no ha habido políticas agrarias para fomentar al pequeño y mediano productor lo solo, ¿no? el, el grande se defiende, el grande sufre igual que el pequeño ¿sí? pero tiene como defenderse, tiene mayores posibilidades pero el, el pequeño vive vendiendo, vende 5 cuadras, vende 3 cuadras vende 10, 15 lo que tenga y el grande sigue comprando, sigue comprando, sigue comprando. Y ustedes zonas donde, hay una zona en la parte norte de la provincia de Los Ríos, donde cerca del 90% de la tierra pertenece a muy pocas familias. No estamos en contra de ellos, se han sacrificado para hacerlo. Pero tampoco podemos nosotros no aplicar políticas para evitar... ...que las familias nuestras se queden sin terreno... ...si somos una provincia agrícola... ...hay oportunidades... ...debemos darle oportunidades... ...y para eso está el Estado... ...el Estado no está para regalar... ...no está para, para dar fundas... Eh, ...abonos y cosas sin sentido... ...estamos nosotros para respaldar... ...y para equilibrar... ...y una de las cosas que, que hemos puesto nosotros como un reto... ...para este nuevo periodo... ...si el pueblo de los ríos... ...me, da su, me vuelve a dar su respaldo... ...es que vamos a entrar nosotros en un proceso de regular los precios de nuestros productos agrícolas. Porque no es posible que hace menos de tres meses el arroz, la saca de arroz que sacaban nuestros agricultores, la pagaban en 18 dólares, en 22 dólares, 21 dólares. Okay, hace dos semanas estaba en 36 dólares. O sea, le, la compraron, la acapararon. ...y ya subió de precio... ...y ahora la comenzaron a aflojar... ...pero como se vienen ya la nueva cosecha... ...todos cerraron la compra... ...y el arroz bajó 10 dólares... ...o sea, yo pienso que todos... ...el agricultor, el que vende insumos... ...el que comercializa... ...el que industrializa... ...el exportador... ...todos tenemos, tenemos derecho a ganar... ...pero no tenemos derecho a explotar... ...y realmente a nuestros agricultores los están explotando. Manipulan el mercado. Así es. Y esa va a ser la nueva política que va a implementar la prefectura, o Johnny Ya estamos resolviendo los temas viales, ya estamos resolviendo los temas de río y drenaje. Estamos también ya dando infraestructura a los agricultores. Y nos vamos a meter en el tema de comercialización. A mí no me gusta invadir mucho el sector privado, pero nosotros como Estado, como Estado Consejo Provincial, vamos a entrar a regular en el mercado. Ah, cuando... Cuando nos quieren tirar abajo los precios, nosotros tenemos que entrar a regular, a almacenar, a comprar, a dar certificados para que el agricultor tenga un amigo que lo ayuda, una institución que es de ellos, donde pueda dejar sus granos. A mí me ha tocado, yo soy arrocero, y me ha tocado que nosotros normalmente producimos entre 2.500 a 3.000 sacas por cada cosecha, y resulta que ya tengo que cosechar, y me dicen que está 22, está 23 su arroz y no me dan los precios, yo he gastado más he gastado 24 o 25 dólares y que soy un mediano productor ¿y qué tengo que hacer? entregarlo a lo que me dan porque no lo puedo dejar ni en la mata ni en una bodega, porque me cuesta mucho pero lo que queremos es nosotros estuvimos pidiendo al gobierno anterior, al gobierno actual que nos den los hilos de la una que están abandonados no los han dado y sé que no los van a dar porque dijeron que al, si hay alguien que no le van a dar los hilos es a Johnny literal por eso nosotros estamos revisando nuestra empresa pública, que ya la estamos armando, para ver si comenzamos nosotros a invertir también en silos de almacenamiento, para darle servicio al agricultor y para entrar a regular los precios cuando se da esta inestabilidad y este abuso. No estamos en contra de los grandes agricultores, de los grandes industriales, de comercializadores, de los exportadores, pero sí estamos en contra del abuso de especulación y eso está sucediendo en esta provincia. Por eso cada día... Menos agricultores tienen tierra y muy pocos tienen más tierra en toda la provincia. Prefieren vender e irse a la ciudad porque no tienen oportunidades. Y la lógica es, nadie quiere trabajar a pérdida, ¿no? Ese, ese es un lógico. Sí, y hay una cosa muy clara. Quienes mueven la economía local, quienes compran en las ciudades, quienes compran en las parroquias, quienes consumen aquí electrodomésticos, alimentos, ropa, usan al maestro, compran acero compran cemento de con, tratan al gafitero, al carpintero, al albañil. es el pequeño y mediano agricultor cuando les va bien a ellos vamos, las economías vamos. se mueven cuando les va mal a él las economías se imprimen ese es el que mueve la economía y no es posible que los estén exterminando porque eso es la palabra están exterminando a nuestros pequeños y medianos productores porque no hay políticas públicas para hacerlo tenemos ministros que llegan, ofrecen, ofrecen, ofrecen, y ya como ofrecieron bastante, y no cumplieron nada de los cambios, viene otro, y el otro dice, bueno, yo recién llego. Así mismo, lo desgastan y luego lo votan. Sí, ese... Y no puede seguir. O sea, no, nosotros ya nos cansamos. Yo hace muchísimo tiempo, Guido, yo ya me olvidé de creer en otros, en el gobierno. Y decidimos creer en nosotros mismos, en nuestra provincia, en nuestra gente. Y están las cosas resultando. Están resultando. Y yo el 6 de octubre les voy a decir a toda la provincia de Los Ríos ya los resultados de nuestra gestión. Vamos a llegar, mi meta es llegar a 400 kilómetros de carreteras asfaltadas nuevas. Bueno, ya en la parte final hay, hay mucho, mucho que hablar en este tema y análisis, porque es un tema de análisis para encontrar respuestas a las dudas. ...a los problemas que nos encontramos dentro del país... ...que vincula a una provincia productiva como Los Ríos... ...para encontrar esas soluciones... ...en el tema ya final, eh, señor Terán... ...en el tema del cierre de, de la jornada... ...ustedes tienen mañana una concentración... ...pretenden reunirse y luego llegar en una caminata... ...hasta las instalaciones del CNE... Sí, bueno, es una tradición de nosotros... ...de, de encontrarnos en uno de nuestros puntos de central... reunirnos eh, ahí y luego salir caminando y recorrer las principales calles de llegar al CNE y hacer el, el acto protocolario, porque ahora todo se mete a través del sistema está electrónico. Así es, así es. La mayoría, esperamos terminar hasta el 20 de, de este mes, ya con la inscripción del 100% de nuestros candidatos, y estar respondiendo ante todas las objeciones, apelaciones. ¿Se acuerda que antes el conteo, el reconteo la queja, la requeja y todo eso, porque no les gusta perder. Y yo le digo, los invito a, en, a la central de las seis, porque es la misma central, hay unos que no saben, como se cambian tanto partidos, se ponen un número aquí, se lo ponen aquí, se lo ponen en, lo, en los pompis también los números, que se cambian de partido cada rato. Nosotros estamos en una sola línea. Yo le digo a ese, en mi, en mi propaganda ya no pongan ni siquiera el nombre de partido ni de color, porque ya la gente me conoce como eso, como un, una persona que está pero en una sola línea y que voy a terminar mi actividad política y mi vida política pronto en un, solo partido, en un solo partido y que tenemos una visión muy abierta, no estoy en contra del comunismo, del socialismo ni de la derecha, nada, aquí hay que hacer lo que necesita la gente, hay cosas muy positivas del socialismo hay cosas muy positivas del comunismo como hay cosas muy negativas también, hay cosas buenas de la derecha como cosas malas, pero hay que aplicar todo lo que sirve de beneficio a la gente. Y una de las cosas que espero, espero que el gobierno me dé apertura, porque estoy imposibilitado legalmente en hacerlo, que me dé la posibilidad de también colaborar en seguridad, que es ah, lo que más le preocupa dura. a los ciudadanos. Que es la situación económica, que no hay trabajo, que no hay venta. Pero a las personas les preocupa la vida, la vida. Y quiero entrar en eso, en apoyar eso de ahí. Estoy haciendo algunas cosas para apoyar a la Policía Nacional, para apoyar a los jueces, a los fiscales y al mismo gobierno para entonces, salir adelante. Usted se reunió con la viceministra, creo, de Seguridad la semana pasada. Correcto. Me reuní con ella, planteamos algunas cosas. Espero que, que estas cosas se vayan concretando. Pero siempre estamos dispuestos a ayudar. Y es un tema que me tengo que meter. Porque tener buenas carreteras es dar seguridad. Dar alumbrado público es dar seguridad. Dar trabajo es seguridad, que es lo que nos hace falta. Y sobre todo seguridad y ahora también nos estamos metiendo en tecnología para que la gente de nada ah, va a servir una carretera, un puente, un parque, una cancha si el pueblo y la ciudadanía no se educa adecuadamente. Y son los retos que los estamos enfrentando ahora y que son las principales líneas de trabajo si el pueblo de Los Ríos le da de nuevo el favor de su voto. Muchas gracias, señor prefecto. A nuestros amigos internautas agradecemos la atención. En este momento despedimos nuestra, nuestro diálogo, nuestra transmisión en vivo. Será hasta una próxima ocasión para con ustedes seguir escudriñando analizando temas de interés, sobre todo encontrar soluciones, señor prefecto, eh, unidos en una provincia realmente para encontrar soluciones para mejores porvenir para nuestra generación actual y la que está en este momento creciendo. Nuestros niños puedan tener mejores oportunidades quienes están al frente de una entidad, de una provincia o de una ciudad para lograr pues, mejores días. Muchas gracias, será hasta pronto. Gracias.